Hablamos con el presidente de Día Málaga, Joaquín Mejiba, que nos va a hablar de este día tan especial y que cada año se suele hacer. Y aquí nos damos cita para ver todos los productos que, que van a recibir los mayores en sus hogares y está todo el equipo preparado, ¿no Joaquín? Sí, buenos días. efectivamente, buenos días. Ya tenemos casi todo el equipo nuestro ya ahí, fritos por salir a repartir, en el momento que terminemos de empaquetarlo todo. ¿Cuántas cajas? Pues mira, hoy me parece que salen unas 40 y después ya vamos viendo, depende la gente del proyecto Faro que queden. Y todo producto de calidad por lo que estoy viendo, sí. ¿eh? que no le falta aquí de nada no, subito. A sin alcohol, sí, sí. También, porque no, digo, son una fecha entrañable uh -huh. y sobre todo si están solos y que disfruten de estas navidades. Vosotros organizáis tantas cosas, ¿cómo lleváis este año? ¿no? Porque después de la pandemia, que fue bien. tan complicado, ¿cómo se ha llevado poder también llevar a los hogares. Y... Nosotros es que no hemos tenido que renovar. Nosotros nos dedicamos más bien lo que era el servicio social, pero de llevar gente a, domicilio, a los domicilios ¿sí? y las ambulancias. Y no hemos tenido que, como te he dicho, de renovarnos y, y adaptarnos a otro tipo de eventos, colaborar más con otras asociaciones y, y ya ves. ...esto en claro, colaboración con Mar, es de Marbella Voluntaria... ...con Bienestar Social, con el Ayuntamiento y con nosotros. deseo para 2023, Uf, Deseo, que, que por lo menos estemos como ahora... ...hoy un poquito mejor, ¿eh? pero vámonos. Muchas gracias, felices fiestas. Igualmente, felices fiestas. Bueno, si hablamos de todo lo social que se hace en esta fecha... el nos puede poner al día... ...porque son muchas las personas que necesitan y ellos están... A todo, ¿no? Estáis eh, realmente trabajando muchísimo para que los hogares y las personas que necesitan cualquier cosa, sea alimentos o lo, ropa, lo que necesite, estéis ahí, ahí puntualmente, sobre todo en esta fecha. ¿no? Pues sí, ahí. sobre todo en esta fecha tan especial. Es verdad que tú sabes que es una labor callada que se hace a lo largo de todo el año, pero en esta fecha, bueno, procuramos reforzar, como tú dices, eh, que la atención y la cobertura llegue sobre todo a las familias, a las personas y a los colectivos que son más vulnerables. Vulnerables. ...tenemos ese refuerzo con Banco Sol, con Caritas, ...con el día de hoy con este proyecto Faro... ...que sabes que hacemos a través del programa... ...de Garantía Alimentaria Día... ...se entregan estas cestas navideñas... A, ...además a un colectivo para nosotros muy muy importante... ...como son las personas mayores... ...pero en este caso las personas mayores que están solas... ...que no tienen bueno pues ese apoyo familiar... ...el proyecto Faro para nosotros es importante... ...porque precisamente... ...tiene como objetivo atender, como te digo... ...a una de las causas más graves, ¿no? de los mayores... ...la soledad, el aislamiento... ...gracias a ellos tienen esa cobertura diaria... ...tienen la relación directa con los derechos, con servicios sociales... ...para poner en marcha cualquier prestación... ...que ellos puedan necesitar... ...así que para nosotros hoy es un día especial... ...también quiero deciros que esta mañana... Eh, afortunadamente Marbella, sabes que es una ciudad solidaria donde las haya, yo creo que está a la cabeza en solidaridad. También la Fundación Sierra Blanca ha hecho una donación muy importante de 10.000 euros a, a Banco Sol, que como sabes al final mmm, ellos luego son los que atienden a las entidades so sociales en el municipio, solo en este año 2022. ...han repartido 264.000 kilos de alimentos... ...y también en lo que va del mes de diciembre... ...se han repartido ya 1.260 menús... ...porque a la, al reparto de alimentos... ...se le está también sumando, bueno... ...que las familias puedan tener esa comida... ...más especial como, te, como tenemos todos... ...y que tampoco les falte a ellos... ...y una donación de 5.000 euros también a... a Caritas, eh, en este caso... ...la encarnación... ...que ellos son clave en la atención... ...y la protección sobre todo... ...más inmediata de todas las familias... ...y atienden también... ...a 200 familias, solo Caritas Marbella... ...así que como puedes ver... ...intentamos, por lo menos lo intentamos... ...sé que... Nunca es suficiente, pero sí tengo que decir que hacemos todo lo que está en nuestra mano, que todo el mundo se vuelca, porque no es solo la Administración, sino todas las entidades sociales, todo el tejido empresarial y también vosotros que estáis ahí siempre. ¿Cuál que... es un deseo para este 2023? Pues yo, mira, mi deseo más especial para este año 2023 es que vuelva la paz. Yo creo que tenemos muy cer muy muy cerca un conflicto bélico donde vemos sufrir a tantas familias inocentes. Creo que, que todos pensábamos que eso no lo íbamos a ver, lamentablemente está ahí. Yo espero que, que los hombres... ...de bien tengan esa capacidad de frenar la guerra... Que, ...que es muy cruel... ...y luego pues yo lo que pido siempre... ...yo siempre doy gracias, no suelo pedir... ...porque eh, soy una persona que mi familia tiene salud... ...y ya para mí eso es lo más importante... O así sea, me considero una persona afortunada solo con eso... ...así que siempre soy, doy gracias... ...pero pido la paz y salud y trabajo para todo el mundo... ...porque luego con eso en la vida todo te va llegando". Gracias, felina A vosotros, feliz Navidad. Vamos a hablar con Alberto Torre, que es voluntario aquí de Día... ...y Gracias. ahora en breve ya van a repartir estas cajas... ...a mí me gustaría saber, bueno, cómo eh, entregar estas cajas... ...qué cara se le pone eh, a estas personas que se la entrega ...y cómo recibe C cómo es vuestro sorpresa, trabajo. ¿Cómo es? es sorpresa, que como que no se lo esperan... ...y dicen, ¿qué hago con tanto?... <risa> ...y bueno, son muy agradecidos... ...y bueno, se echa el tiempo que se pueda con ellos. ¿Qué que ser voluntario? Ayudar a las personas también... ...también el tema de ambulancia también me gusta mucho... ...y bueno, no me puedo quejar hasta ahora... ...me trata muy bien. Satisfacción ¿no? personal también, ¿no? cuando ves... Sí, llena, esa persona, ¿no? llena bastante... ...cuando ve que una persona es tan agradecida... ...y demás, pues te llena... Buenas por lo que hacéis. Feliz Navidad y que sigáis con ese espíritu de ayuda a los demás. Gracias. Muchas gracias. El Ayuntamiento de Marbella ha dado un paso más en su compromiso a los colectivos más vulnerables con la entrega de 40 lotes navideños a personas mayores del municipio o con diversidad funcional usuarias del programa Faro. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha asistido a la nave de Vía, Detente y Ayuda, ubicada en el polígono industrial de San Pedro Alcántara, desde donde se gestiona y distribuye el reparto de los artículos, y ha destacado la importancia de seguir ayudando a las personas que peor lo están pasando económicamente o que se encuentran solas en esta fecha festiva. La primera edil ha resaltado que se trata de una iniciativa puesta en marcha en la pandemia dentro del programa municipal FARO, Realizado a través del convenio de colaboración con la Asociación Marbella Voluntaria y en colaboración también con la Asociación Día. ...bueno, un año más... Eh, ...y la verdad es que estamos muy satisfechos de haberlo impulsado... ...en colaboración con la Asociación Día... ...el Ayuntamiento de Marbella y también con Marbella Voluntaria... ...determina que aquellas personas mayores que viven solas... ...o aquellas que tienen una eh, discapacidad... ...una diversidad funcional, que viven solas... ...pues que puedan tener un recuerdo y que puedan tener un detalle... ...en este caso una cesta de Navidad, una caja... ...donde como veis, bueno, pues hay un surtido de todo... ...y donde lo que... Eh, ...proponemos que estos días, que son días donde se tiene que compartir... ...pues con la familia y que la gente tiene que estar más acompañada... ...a través de, como os decía, de Marbella Voluntaria... ...a, a, a, a través de días, de la logística de días... ...se le lleva a su casa ese regalo que se le hace por parte del Ayuntamiento". ...son momentos que hay que ver a lo largo de todo el año... ...si la cobertura social ha sido la suficiente... ...y precisamente por eso... Pues ...con día hemos estado trabajando en ese convenio de colaboración... ...con esa tarjeta monedero para las familias... ...que tienen menos recursos... ...para que con el... Eh, ...a través del, del contrato que tenemos con diferentes supermercados... ...puedan tener una tarjeta monedero para eh, alimentos... Y, ...y en este caso para, para poder llevar a cabo... ...pues esa primera necesidad... ...que se sigue manteniendo en los presupuestos del próximo año... ese es el programa Faro... ...que conjuntamente con la Asociación Marbella Voluntaria... ...se le da una atención más personalizada... ...de más cariño, de más seguimiento... ...a las personas que viven solas... ...y, y después tenemos eh, programas y, y proyectos... ...como por ejemplo mañana... Que, ...que nuevamente hay un año más... ...y en este caso en colaboración con los taxistas... ...pues se les da a todas las personas... Eh, ...que viven solas y mayores... ...la posibilidad de ir acompañados... ...con un taxista en nuestra localidad... ...un paseo por todo, se llama eh, el paseo de la ilusión... ...porque se les recorre diferentes espacios... ...que están adornados, que están iluminados... ...que tenemos los velenes... ...bueno creo que es una tarde preciosa... ...porque también hay una merienda para los mayores... ...concretamente 180 mayores tendremos mañana... ...o sea que eh, yo creo que son actuaciones... ...como decía, que el, el, el área de Asuntos Sociales impulsa... ...porque... No solamente hay que tener cobertura económica, que la tenemos, sino también hay que tener iniciativas que sean solidarias, como por ejemplo estas, ¿no? El tema de que una persona que viva sola pueda recibir un regalo en su casa. Y a aquellos que les resulta muy difícil poder ir, pues por diferentes motivos. ¿no? El poder desplazarse a lo largo en todo el término municipal, pues que tenga un, su merienda, en este caso además en colaboración con la taberna del alabardero que lo hace de manera absolutamente desinteresada, y los taxistas, como siempre, mi gratitud por ese aspecto tan tan solidario que hace que esas personas mayores un año más puedan disfrutar de la Navidad en Marbella y en San Pedro. ¿Son lotes para San Pedro para toda Marbella? Desde aquí? Para, no, son de Marbella y San Pedro. Día tiene aquí en San Pedro su base, la base logística de Día está aquí en una nave en el polígono industrial, pero evidentemente es para todo el término municipal. Mi nombre es Paqui Muñoz, gerente de Día Málaga. Hoy aquí el empaquetado y, el reparto, y el reparto, sí, el reparto ya es el tercer año que lo el hacemos, año, sí, el tercer año consecutivo que lo hacemos y en colaboración con Marbella Voluntaria, pues organizamos, eh, bueno, organizamos, nosotros nada más nos encargamos de la logística, de comprar los, reparto, los, reparto, <risa> los, los alimentos, de empaquetarlo como estáis viendo y después de llevarlo a, a, los, a los usuarios. Este año son igual que el año pasado, 40, 40 cestas. Eh, ...muy completitas, además este año hemos escuchado mucho a... ...solemos escucharlos, pero este año más a los usuarios... ...porque el año pasado, pues bueno, se compró una serie de alimentos... ...que ellos tenían que cortar, este año pues lo hemos puesto todo... ...para que sea mucho más fácil y demás... ...y bueno, y yo creo que a lo largo de esta tarde... ...pues lo, lo, lo repartiremos todo. Uh -huh. Mi nombre es Mari Carmen Bertomeu Meli... ...y soy la presidenta de Marbella Voluntaria... ...del programa Faro y de personas... Eh, eh, ...atención a personas con diversidad funcional... ...que tienen menos de 65 años... ...pero que tienen algún tipo de dificultad... ...con una ley de dependencia ya eh, eh, gestionada... ...entonces quiero dar las gracias al Ayuntamiento... ...quiero dar las gracias a Baki... ...que es eh, la gerente... ...y que día siempre está con nosotros, que distribuye... ...ya le hemos avisado desde esta mañana que hay algunos... Me, ...me ha dicho uno es que la cuidadora que tiene el audífono a, a la televisión y entonces tienen que desconectar la televisión para escuchar el timbre que insistan que eso pero están todos muy ilusionados no se puede llegar a muchas más personas pero sí que se ha hecho bajo un criterio digamos de personas que están solas que no tienen apoyo familiar o que las familias están tan lejos que en estas circunstancias en estos días no pueden estar junto a ellos ...pero que sí que cabe que como siempre... ...súper agradecido al Ayuntamiento, a Marbella, Voluntaria... ...bueno nosotros lo que hacemos es un poco de apoyo... ...y de estar un poquito acompañándolos ¿no?... ...pero que están encantados, encantados de, de, de esta iniciativa... ...y de recibir esta, esta cesta sorpresa... ...y como bien dice Paqui, el, el loncheado es mm, fundamental... ...porque claro, sí, que el venía... Pasado? ...es que claro, compramos el, el, el, el no salchichón, el, el chorizo, <risa> lo compramos... Y, eh, ...quisimos, quisimos... En cantidad quisimos cantidad, que hicimos cantidad. Sí, sí, y al sí, final mucho. este año no este año hemos, hemos poco, pensado un no menos. Un, poquito menos. un poquito menos la la sí. cesta la cesta lleva productos que ...productos navideños y productos que pueden guardar... ...para lo largo de, sí, del mes, del mes sí. porque todos sabemos... ...que el aceite de oliva se ha puesto súper caro... Ah, eh, sí. eh, hemos comprado eh, guisantes, co guisantes nos alubias... Sí. Eh, llevan todos un, un regalito, llevan... Un, de Navidad, un, ...un perfume, de llevan cositas de Navidad... ...este año hemos intentado que, que, que si no lo gastan ahora... Eh, ...que sí, le, los pueda para guardar para... ...sí, sí. Muchas, algunas conservas también, cositas así... ...de larga ...y bueno, y los voluntarios encantados... ...porque es lo que dice sí. ella, reciben las cestas con... ...vamos... Sí. Con, ilusión, con, con mucha ilusión, ¿verdad? como como un niño chico. Son niños ¿Han chicos. los del chaleco amarillo. Sí. Qué monos son todos. Qué amable, qué sí, simpático. Sí, Esos verdad, niños verdad. tan jóvenes. Qué guapos, qué buenos que son. Sí, sí. Me han pasado las cestas hasta, hasta dentro hasta de la casa. Dentro, dentro. El año pasado me parece que que a una señora se la, se la colocamos hasta en el en el armario porque piensa. no llegaba o tenía algo sí. tenía algún problema en la espalda. Y ...tenemos no. bastante que estaba un poquito sí. perjudicadillo de salud, sí. pero como nosotros también fomentamos sobre la salud claro. mental, ...siempre están tan... Sí, sí... Siempre es muy importante sí. poder, poder y hablar con ellos. con ellos y muchos de los que veis aquí, bueno, lo que pasa es que hoy es lunes, los lunes es muy difícil hacer voluntariado porque es el que no está trabajando, pero bueno, para esta tarde sí tenemos un grupito más amplio y, y bueno, eso, queremos intentarla sí. repartir hoy, si no pudiera, pues mañana sí, mmm, por la mañana. Sí. Es más, se han puesto guapas y guapos, si han sí, dicho sí, bueno, porque... <risa> <risa> <Sí>. <risa> Y sobre todo, claro, y ay, agradecele al ayuntamiento, a la señora alcaldesa, a día, los que reparten ahí vosotros. Porque sí. también tenéis usuarios que nos salen... Tenemos que, usuarios que nos claro. salen muy poco. Hay personas que realmente están bastante limitadas en el movimiento y, y la única alegría que tienen muchas veces son estas pequeñas cosas. Muchas gracias. Gracias.